Yo lo disfruto aquí en mi sala, a veces lo veo en las tardes, a veces en la nochecita, a veces, qué sé yo, a veces lo veo así a las 7 o las 8 de la noche. En el transcurso del día, no sé, a cualquier hora yo prendo y, y si hay algo que, que me llame la atención, que me atraiga, yo dejo el canal puesto ahí. Yo no sabía que existía el canal, a través de mi hijo, que me dijo, no, si la universidad es bien grande, tiene una emisora y tiene un canal y todo. Entonces ya me dijo, ¿y cuál es? ¿Qué número es entonces Ya me dijo, canal 15. Entonces ya ahí empecé a verlo. Aprende uno mucho sobre la agricultura orgánica y sobre las investigaciones que hacen ustedes sobre los mantos acuíferos. También explica cómo cuidar el, el planeta con todo lo que es el reciclaje. Llama mucho la atención cuando hablan de la cultura en nuestro país porque, aunque es un país tan lindo y tan pequeñito, hay diferencia de culturas eh, entre una provincia y otra provincia y me gustan mucho las entrevistas que les hacen a personajes del país tanto políticos como personajes del, del ambiente artístico chao el cordero ya yeah, pues yo no soy niño pero, pero a mí me gusta cuando lo pasan hasta mi esposa lo ve y me gustan mucho los documentales que dan de otro país me encantó el concierto que dieron con Don Joaquín Iglesias, que cuando terminó dije yo, ah, Charita, como decimos los Cartagos. Tiene una programación también de música más moderna, entonces me parece interesante que también tengan programas mezclados, para nosotros los viejitos y para los jóvenes también. tengo más o menos, yo creo que unos 7 u 8 años de estar viendo el canal, porque me llamó la atención, porque, eh, como dice el eslogan del canal, un canal con sentido. Yo le doy un 100. Lo que me gusta es que uno aprende cosas de nuestro país, especialmente uno que, que, que nunca estuvo en una universidad, que uno nunca estudió ni nada de esas cosas, cosas que uno no se daba cuenta antes, y a mí lo que más me gustaría es que sigan con la programación esa lo que es la cultura, la historia, las entrevistas a personajes de Costa Rica y los conciertos de música. Yo soy Ricardo Macín Ulloa, soy fiel televidente de Canal 15 y se los recomiendo a todas las personas que lo ven, que sigan pendiente del canal porque vienen nuevas programaciones muy buenas, mejores que las que estamos viendo.